te dejo mi WhatsApp hasta 844 362 844 1333 844 362 362 844 1333 33 el gobernador no yo soy ha dado yo el gobernador te ha dado el gobernador pues soy Javier Guerrero todos le llamamos el punto de frente estoy para servirte Si quieres más vídeos como estas sígueme en mi página de Facebook ya que ahí es donde más aviso y todo lo que pasará en el canal. O también puedes suscribirte a este canal que es lo más fácil del mundo, y activa la campanita al suscribirse para que veas mis vídeos a la primera. Y un saludo para... Alejandro Pacman. XD. Este meme... XD XD XD. Ya váyanse a la verga. Los amigos me dicen Marita y...